que hace fresquete, hace fresquete, marca 15, pero el aire es. el aire es fresco. Bueno, vamos a hacer un explicativo rápido, hoy diario de trail, ¿vale? Estamos a viernes, día 30 de diciembre, casi el último día del año, ¿vale? Mañana no creo que entrené, suelo entrar el último día del año, pero bueno, lo hemos adelantado hoy. Y. Y bueno, eso, diario de bueno La idea es hacer unos 32, 34, por ahí andaríamos. vale Depende cómo esté el tiempo por ahí arriba, que va a estar fresquete con aire, ya veremos. Pues depende cómo esté, eh, pues haremos un poco más, un poco menos. vale Entonces me queda decidir si cojo membrana o cojo cortavientos. ¿vale? Me queda esa la duda. Porque la membrana es menos utilizable, menos práctica, porque sudas si, si realmente no, no llueve y tienes frío. Mmm, te abriga pero con un poco más de sudor ¿no? y en cortavientos te abriga con menos sudor entonces, bueno, depende bueno, ahora veremos bueno, sí. venga, la respuesta la respuesta a la pregunta de cómo recuperar eh, entonces, tú, por ejemplo, te haces una, una parada ya que, eh, si tú haces el desactivado al filtro de viento no voy a tener que conectarlo acá para que se me diga eh, si tú haces una parada de, por ejemplo un mes, lo lógico es que tú necesitas a recuperar el nivel que tenías vale eso está bastante probado por mí sobre todo, ¿vale? así que eso eso para un mes necesitas un mes para volver a recuperarte y tener el nivel o la velocidad y la capacidad digamos de, eh, de entrenar en las piernas para que no te duelan igual que antes del parón tú antes del parón por ejemplo decías 30 o sea, 3800 positivos, 3500 positivos y los hacías bien, no te dolía nada ibas bien, no tenían molestias y los hacías, en, vamos a poner 3 horas eh, para que tú vuelvas a poder hacer 3 horas los 30 con los 600 800, con los positivos que, que he dicho eh, tú tienes que necesitas un mes, o si sea, has para un mes hasta que tú puedes volver a hacer esos 30 en las mismas condiciones que antes, necesitas otro mes y un mes haciendo la faena bien el trabajo bien, ¿eh? nada de eh, con, para decir, bueno, salgo un día, otro no salgo No, no, necesitas salir bien Si no, no lo vas a tener el nivel ¿vale? Cuando llegue un mes, pues no A lo mejor necesitas un mes y medio, dos meses Depende cómo, cómo hagas las cosas bien Cuando vuelves a los entrenos ¿Vale? Y, y eso sí, si por ejemplo, pararás un año Ya es más difícil, es más complicado Por ejemplo, si tú, por ejemplo imagínate que tienes un nivel bajo Tienes un nivel bajo ...y paras un año... ...pues lógicamente... luego en, ...en dos meses haciendo las cosas bien... ...tienes el nivel que tenías hace un año... ...¿por qué? porque... Es que, eh, ...tú antes hacías las cosas mal... ...y luego las haces bien... ...¿vale? por eso... ...Hola, buen día... Eh, ...bueno pues eso... sí, si, ...si tú haces las cosas bien... Pues, ...y antes las hacías mal... ...pues sí que es verdad que tú puedes parar... ...imagínate que tú... ...paras dos años de correr... ...y luego vuelves a correr y en dos meses estás corriendo igual que, que dos años atrás ¿cómo puede ser? pues porque tú ahora estás entrenando correctamente bien y antes a lo mejor, eso, antes de esos dos años atrás tú entrenabas una vez a la semana o dos veces a la semana entonces es lógico, ¿vale? todo va a depender de lo bien que hagan las cosas pero si tú antes del parón hacías las cosas muy bien necesitas hacer las cosas muy bien durante el tiempo que has estado parado ya está dicho tú paras una semana y ¿vale? tú estabas entrenando imagínate vamos a hacer un poco así más radical todos los días entrenas todos los días entrenas yo sé 15 kilómetros 15, 15 15 15 todos los días todos los días paras una semana ¿vale? pues más o menos cuenta que necesitarás una semanita de adaptación de que no has corrido durante 7 días para volver a correr los 15 kilómetros día a día día a día, día sin molestias las sueltas con la velocidad que corrías, todo guay. Vale, que es un poco lo que has perdido. Que has parado una semana, has perdido una semana, que no es nada. Vale, pero que va un poco así. Si tú sigues haciendo las cosas como las hacías antes del parón, tardarás el mismo tiempo que has estado parado. Si haces las cosas mejor, tardarán menos tiempo que el que has estado parado. Vale, pero normalmente cada persona tiene su estilo sus circunstancias familiares sus problemas ¿no? y nuevamente cuenta que lo más lógico es que si yo por ejemplo, pues entreno ahora que estoy haciendo entreno esta semana voy fatal, no tengo tiempo, cuando hay festivo yo con la familia tengo más complicado escaparme pero si yo entreno, yo que sé, 3-4 días a la semana eh, cuando más o menos lo hago bien eh, y hago, yo qué sé 80-90-100 sí, positivo eh, kilómetros semanales pues, si yo he haciendo 100 semanales y 3.000 positivos, ¿vale? Pues yo necesito, eh, si paro dos semanas, necesito dos semanas de nuevo de ir haciendo los entrenos más pequeñitos hasta que vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Puedo hacer lo mismo en las mismas condiciones. Y otra cosa, eh, siempre cuando hagáis el, el plan o el proyecto de recuperar. Eh, el tiempo perdido, ¿no? de volver a entrenar, siempre tenéis que bajar aproximadamente a la mitad de no sé que hagáis una parada muy grande, tenéis que bajar a la mitad los entrenos, ¿vale? Tú dices bueno cuánto tiempo, sí, vale, pero qué método, no? El método es si tú entrenabas antes del parón cuatro días a la semana, tú sigues entrenando cuatro días, no tienes que entrenar un día, tienes que entrenar cuatro igual, pero a los más pequeños, más pequeños, más flojos, menos intensidad, ¿vale? El desnivel proporcional, si tú entrenabas un perfil eh, no sé, 15K con 500 positivos un perfil de 33 ¿vale? 33 con 3 eh, si tú haces ese perfil 15, 500 positivos es lo que entrenabas, cuando tú vuelvas a entrenar tú tienes que seguir con el mismo perfil no, no tienes que bajar el perfil no, ahora solo plano, solo plano, no si tú estabas acostumbrado a eso, no pasa nada puedes hacer el perfil inclinado pero eh, en vez de hacerte 15, 500 cuando tú empieces, hazte 7, 7 eh, y medio ¿no? 250, ¿no? que sería un poco el término, la mitad justo no, pues 7 y medio, 250 quiero decir eso, ¿vale? tú te proyectas y dices que he estado dos meses parado que podría ser bastante típico, un mes, dos meses parado por lo que sea ha estado dos meses parado, pues tú planteate que tus entrenos desde dos meses eh, o sea, este es el objetivo y aquí estoy en el principio ¿no? aquí tengo ocho semanas, no, más o menos pues tú tienes que empezar con unos entrenos que serán entre la mitad o, o, un tercio, ¿vale? o un tercio de los grandes que estaban aquí antes del paro ¿vale? de lo que hacías antes Si los martes tú hacías me 15 pues tú los martes pues no harás 15 harás 5 o 6 vale que los miércoles hacías yo qué sé 20 por decir algo ¿eh? 20 pues lógicamente pues, tendrás que hacer 8-10 los miércoles, ¿vale? Un poco así, te lo repartes y haces los incrementos para que cada semana lo vayas incrementando un poquito más, un poquito más, un poquito más, para que cuando llegues a las dos meses, a las ocho semanas, nueve semanas, que tú llegues ahí al, al objetivo del plan de recuperación o de readaptación de nuevo a correr, tú estés en los kilómetros que dejaste de hacer la otra vez, ¿vale? ¿Eh? es sencillo, ¿no? hacía 80 km a la semana pues tú empezarás el plan de recuperación dos meses antes pues lo empezarás con 30 km a la semana ¿vale? 30 o 25 empiezas la primera semana con 30 o 25 la siguiente semana, pues le subes un poquito 35, un decir eh, 45, tal vas subiendo las semanas, ¿eh? 55 más o menos vas subiendo, para que al final de los dos meses tú ya tengas repartido todo lo los bien y hayas hecho eh, a este de nuevo haciendo los 80 semanales que hacías antes, ¿vale? Básicamente es eso, y las velocidades eh, van a ser siempre naturales, es decir, eh, naturalmente te van a ser esos entrenos, pues mejor o peor, según cómo tengas tus dolores de piernas, según cómo se te, te estés adaptando de nuevo al trabajo en el gemelo, sobre todo gemelo, cuadrices, ¿no? Gemelo sobre todo, que es el que manda, eh, pues eso, si tu gemelo te va permitiendo que vas bien, pues te permitirá hacer esos entrenos que son más pequeños, un poco más pequeños, ya te los permitirá hacer rapidillos. Rapidillo. Que tu adaptación va peor, porque a lo mejor estás también subido de peso, todo eso, pues tus entrenos te saldrán más lentos, ¿vale? Depende al final tus quejas y tus problemas que tengas para llegar a la adaptación final, ¿no? Pero bueno, un poquito eso, ¿vale? Pues venga, lo dejamos aquí, son 8 minutos, casi 9 minutos de vídeo. Voy a acabar de ponerme... <risa> tengo y voy a acabar de poner pues llenar agua de los tengo aquí me lo voy a enseñar aquí me he cambiado me he quitado el pantalón de montaña que llevo normalmente que me gustan los pantalones de montaña eh, pues aquí tengo la mochilita y ahora tengo que llenar los sofras de agua vale los calzutes estos me los he quitado yo ahora los calcetines también me los he quitado ahora y y ahora me pondré los guantes y llenaremos los soflas con un poquito de agua y eso, ¿vale? Así que, pues listo. Estamos 15 grados. Se mantienen los 15 grados como, como estábamos antes, ¿vale? Venga. Ahora ya el otro vídeo. Hasta luego.